Bueno, eh, muy buenas tardes a todos y a todas. Miro a la cámara, pero también al público aquí está en, en el aula. Eh, les damos la bienvenida tanto a los que están aquí en forma presencial como a las personas que vemos conectadas allí a través de, del campus a esta clase de apertura y presentación de la maestría en comercio y negocios internacionales. Eh, bueno, aquí desde la Universidad de Quilmes eh, estamos haciendo este, esta primera actividad. Eh, oficialmente, si se quiere, dentro de la universidad, porque ya ha habido uno fuera de la universidad que hicieron aquí los colegas en el mes de marzo. Eh, y en esta actividad que estamos desarrollando aquí, nos acompaña en esta mesa Alfredo Escatiza, que es el coordinador académico de, de la maestría, eh, Nancy Díaz Larrañá, que es nuestra secretaria de posgrado aquí de la Universidad de Quilmes, o el profesor Héctor Arese, que es el director de la maestría. Y en mi caso, bueno, mi nombre es Miri Escatiza, yo soy eh, parte del Comité Académico de la Maestría, pero de actividad eh, que estamos desarrollando ahí. Hago la representación institucional del Departamento de Economía y Administración, que es, en cierta forma es partícipe también de esta maestría. Y bueno, lo que vamos a hacer, eh, trabajar en esta, en, en esta jornada, es hacer primero una, una presentación oficial. Eh, ahora le voy a ceder la palabra a Nancy Díaz Arrañá para que haga unas breves palabras institucionales desde la Secretaría de Postgrado. Luego ya voy a hacer una, una breve... Eh, también presentación, más que nada, haciendo referencia a la historia de cómo surge este, este posgrado, esta maestría en, en comercios y negocios internacionales, y después ya le voy a ceder la palabra tanto a Alfredo Catiza como a Héctor Arese para que ella desarrolle más en contenido eh, las cuestiones vinculadas con el posgrado y con, con este, primer acto, eh, este primer acto oficial o esta primera actividad oficial que tiene, que tiene la maestría. Así que le cedo la palabra a Nancy Díaz para que haga. Introducción ...y luego continuamos con la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, quiero saludar a todos los que están conectados y aquí presentes... ...y celebrar el comienzo de las cursadas de, de esta maestría... ...que es un esfuerzo que en conjunto la Secretaría asumió... ...en relación al Departamento de Economía y Administración... ...que vienen trabajando desde hace largo tiempo para que esto fuera posible y que tiene unas bases muy interesantes en la investigación y en la docencia de grado, fundamentalmente en esta universidad, con muchísimo recorrido, y que es una culminación interesante el poder pensar el posgrado como, como instancia de formación que complete la, la formación ya desarrollada por la universidad. En este sentido, para nosotros es un desafío sumamente interesante, viene a cubrir un área de vacancia que, ...que la consideramos sumamente relevante para las líneas de investigación y de, de docencia y de extensión de la universidad. Y les damos la bienvenida, esperamos que esto tenga un, un buen desarrollo en sus comienzos. Quiero valorar el trabajo tanto del coordinador académico como el director de, de la carrera... ...que han hecho muchísimos esfuerzos para conseguir el mejor plantel docente para, para esta carrera... Y, ...y pensar la forma de implementación que contemple la totalidad de las particularidades de los estudiantes que se han anotado en esta cursada. Así que, bienvenidos a todos y esperamos que esto culmine muy bien. Muchas gracias. Bueno, agradecido a Nancy por tu, tu participación en esta actividad. Les cuento un poco, eh, excusamos a Nancy porque está en sesión, de, en sesión de Consejo Superior, que de hecho la directora de nuestro departamento, María Elise Custé, también está participando en esa sesión y no pudo acercarse, entonces también... Usamos y Nancy, creo que tenés que volver al Consejo Superior, entonces agradecemos tu presencia. Nosotros continuamos en, en, en la actividad. Yo les había dicho que, que iba a comentar un poco la historia, de hecho Nancy mencionó algunas cuestiones. Eh, nuestra universidad tiene ya tiene sus jóvenes 24 años, pero ya 24 años en, en sí. La carrera de Comercio Internacional eh, empieza a dictarse en el año 91, tenemos que aclarar en modalidad presencial, después en el año 2000 la carrera empieza a dictarse también en modalidad virtual, varios de nosotros que estamos aquí, aquí en esta mesa y, los, y de los presentes dictamos eh, clases en, es, en esas carreras, en las dos modalidades y también eh, nuestra, nuestra carrera de comercio ha ido a lo largo del tiempo, en estos veintipico años que, que tiene la Universidad de Quilmes, eh, ...desarrollando actividades no solo en términos de grado... ...sino también se han ido sumando actividades vinculadas a... ...las consultorías, a la asistencia técnica... ...vinculadas a los proyectos de investigación y extensión... ...de hecho, tanto Alfredo Catiza como Héctor Arece... Eh, ...están participando en proyectos de esas características... ...y, como bien mencionaba Ana, si varias de nuestras... Eh, ...de las funciones sustantivas de la universidad... ...como es la docencia de grado, la investigación, la extensión... Eh, venían siendo eh, trabajadas en el marco de la carrera. Desde el año 97, que tenemos la reforma de nuestras carreras, una de las reformas importantes de nuestras carreras de grado, y se planteaba la necesidad de incorporar los posgrados, había quedado eh, pendiente el avanzar hacia completar el ciclo de posgrado en nuestra carrera de comercio internacional. Otras carreras de nuestro departamento, y hago referencia a nuestro departamento, estudiante departamento joven, que era en el año 2010 ya habían avanzado con sus eh, distintas ofertas de posgrado a través de cursos de especialización o carreras de especialización, maestrías y demás. Y en el ámbito del comercio internacional, de la carrera de comercio internacional, todavía no habíamos logrado esa, alcanzar esa, eh, esa formación que es la que complementa el, el ciclo formativo de muchos de nuestros graduados, tanto de las dos modalidades, como también de colegas que vienen de otras universidades y que... que se han, se han incorporado a esta, a esta maestría para completar su formación en comercio internacional. Entonces desde el año 2010, cuando se crea nuestro departamento, hacia fines de departamento, una de las ideas que tiene la conducción del departamento es avanzar en la concreción definitiva de, lo, de esta oferta de posgrado, de crear la maestría en comercio internacional, en este caso maestría en comercio y negocios internacionales. En ese momento se los convocó tanto a Alfredo como a Héctor y a otro conjunto de colegas. Bueno, aquí está presente también Néstor Leclerc, que participa del comité académico. Bueno, Gustavo Lugones, Fernando Ruporta, Bernardo Kosakov, que también forma parte del comité académico y han trabajado mucho para, para lograr este... ...este objetivo que es tener esta oferta de posgrado... ...y ya desde el año 2011 se empieza a trabajar fuertemente para desarrollar esta, esta propuesta... Con, es, ...con específicamente esa finalidad, poder darle a nuestros graduados... ...y a graduados de carreras afines a esta y de otras universidades... ...que puedan venir a nuestra Universidad de Quilme a completar esa, esa formación de posgrado. Se empezó a trabajar en el 2011, ahí eh, la mayor parte de, de, de la patria la han hecho tanto Alfredo como, como Héctor... Y eh, empezaron todos los procedimientos de desarrollo de la currícula, la discusión de la currícula, el intercambio bueno, con los actores de, del sector de comercio exterior, eh, con graduados también de nuestra casa que se acercaron y participaron en las discusiones. El año pasado se logró aprobarse a la oferta, eh, tanto en su modalidad de maestría como en su modalidad de especialización. Y a partir de este año ya se han aprobado los cursos y efectivamente en este momento estamos haciendo la inauguración oficial y a partir de mañana, si, si bien digo, empiezan a, eh, a participarse con las actividades de, formales a través del campus. En ese sentido nos parece, en, en mi rol de vicedirector del Departamento, agradecer y felicitar el esfuerzo que ha hecho tanto Alfredo como Héctor en la conducción, al, a, la comité, a los miembros del comité académico que han trabajado y un poco eh, destacar esta importancia que tiene para nuestro departamento eh, enriquecer nuestra oferta de posgrado para nuestra carrera, lanzar eh, esta, esta oferta formativa que estaba pendiente para nuestros graduados de comercio internacional y en términos de departamento y de universidad, cerrar este ciclo círculo virtuoso que es no solo la docencia en las dos modalidades a nivel de grado, no solo las actividades de extensión, no solo las actividades de investigación, sino también agregarle a nuestras funciones sustantivas este componente de oferta de posgrado y de docencia en posgrado que entendemos que va a fortalecer las sinergias que se pueden desarrollar entre estas funciones sustantivas, fortalecer la sinergia que se da entre el trabajo de nuestros docentes, los que son de nuestro plantel y todos los otros excelentes académicos que se han sumado a esta, a esta oferta de posgrado, la interacción con nuestros alumnos, que, que muchos son graduados de nuestra casa, pero otros también son de, de otra casa, y entendemos que esa dinámica de trabajo va a ser muy positiva y, como decía Nancy, nos va a, a generar grandes satisfacciones en el desarrollo de estas actividades de, de docencia que están, están comenzando con esta actividad. En el sentido me parece que... La Universidad de Quilmes, y un poco lo charlamos con doctor Arese antes de comenzar formalmente con, con estas palabras, va sumando una serie de, de, de fortalezas que permiten a la universidad posicionarse muy fuertemente en la, en la temática de comercio internacional, no solo por sus actividades de grado, sino también ahora a través de posgrado. Y en términos de la, nuestra institución, la Universidad de Quilmes, me parece que redunda en fortalecer sus actividades sustantivas y eh, seguir eh, trabajando posicionada eh, en términos muy competitivos en, en la oferta de, de formativa de comercio internacional. Así que en ese sentido agradecer a la conducción de la maestría, agradecer bueno, tanto a los que están presentes aquí como a los que están conectados a través del campus y ya ceder la palabra tanto a Alfredo como a Héctor para que ya cuenten las cuestiones más eh, Organizativas de la maestría y ya nos metamos en tema eh, con lo que tiene que ver con la primera clase de, este, de esta maestría en comercio y negocios internacionales. Así que, eh, de mi parte, agradecido, la bienvenida a todos los participantes y les dejo la palabra a tanto a Alfredo Catiza como a Bueno, todo, gracias a las palabras de Miguel y gracias a bueno, todos los que están presentes. Y, por supuesto, un agradecimiento a, a la universidad por, por la oportunidad de, de estar eh, conduciendo con, con, con Alfredo esta, esta maestría. Bueno, ante todo, una bienvenida a todos los, los estudiantes que están participando eh, y, y en vía online nos están viendo. También con un esfuerzo grande de la universidad por poner este servicio a disposición. Y entonces quiero agradecer al equipo que ha trabajado en poner esto a disposición de la universidad y sobre todo de esta, de, esta, de esta convocatoria y de este acercamiento con los estudiantes. Bueno, la verdad que siempre es una alegría dar inicio a un proyecto nuevo, siempre es un desafío, y un desafío tanto para nosotros como para la universidad, porque no siempre se logra, cuando uno inicia un proyecto, eh, poder unir qué se espera y cómo eso que una estudiante espera, poder lograr satisfacerlo. Eh, en eso la, la, la, lo que me tocaría a mí decir ahora es en qué creemos y qué no creemos nosotros para poder poner y conducir una maestría y ponerla a disposición de gente que está interesada en cursar la maestría. Lo primero que creemos es en que la Argentina es mucho más larga que la provincia de Buenos Aires o que la capital federal y acá hay gente que seguramente nos está viendo que vive en Jujuy y gente que en paralelo está viéndolo y vive en Tierra del Fuego. Y eso es de, de, una, de, una, de una potencia y de una maravilla eh, muy grande para nosotros, porque las riquezas y, y los pensamientos y, y los elementos y los productos que se pueden exportar y los productos que se pueden importar y la problemática es muy distinta en las distintas regiones del país. Entonces, nosotros pensamos la maestría que también como una polea de transmisión de distintas realidades para unir y unificar puntos en común que puedan potenciar eh, los desarrollos de los negocios internacionales de la Argentina. Y en esto, la palabra lo indica, nosotros nos dedicamos y pensamos en el comercio y los negocios internacionales y todos sabemos que es una avenida de dos manos, tiene importaciones y tiene exportaciones. A veces algunas importaciones pueden estar un poco más golpeadas por cuestiones coyunturales, el tiempo va a demostrar que esas Pueden corregirse y que eso puede ser una polea de transmisión hacia nuevas realidades. Lo cierto es que eh, la maestría, luego Alfredo se va a, a explayar sobre lo que los estudiantes se van a encontrar a lo largo de la maestría, tiene algunas características particulares que la hacen única. Lo primero es que es absolutamente federal y la están cursando en estos momentos estudiantes y profesionales, porque. ...recordemos que son además profesionales de distintas partes del país... ...en el mismo momento son compañeros en una misma aula... ...personas que dije que viven en Tierra del Fuego, que viven en Jujuy... ...o que viven en Córdoba o que viven en otros lugares del país. Esto es lo primero, lo cual es de una potencia enorme... ...por la riqueza de lo que se va a ver en el aula. Lo segundo es que el cuerpo docente que integra la maestría... ...y que la van a ir viendo los estudiantes a lo largo del tiempo se divide o se compone en tres partes de docentes. Docentes que vamos a estar a cargo de las aulas y vamos a ir avanzando, acompañándolos en aula, perdón, eh, clase a clase a todos los estudiantes. Segundo, va a haber un grupo de docentes que llamamos, esto solo te voy a robar, docentes invitados, que son personas que por determinadas características, determinados elementos, traemos... A nuestras aulas van a ver una conferencia de ellos filmada, van a poder tenerlos para poder incluso hacer preguntas. Y tercero, docentes extranjeros. Nosotros mañana iniciamos la clase con la visita al aula nuestra mediante una conferencia filmada que nos ha cedido el uso de los, de los eh, derechos, etc., de un profesor eh, extranjero. Esto lo vamos a ir continuando a lo largo de toda la cursada. Nos gustaría traer a lo mejor de docentes eh, americanos, de docentes españoles, de docentes italianos, de docentes... Para la próxima clase nuestra, eh, luego de la de mañana, que iniciamos mañana nosotros las clases, va a venir un profesor que vive en Medellín y que nos va a contar su experiencia en Colombia en el mundo textil. Es decir... La maestría se nutre de docentes nacionales, como dije, docentes visitantes y docentes extranjeros de distintas universidades del mundo que van a acompañar esta maestría en Comercio y Negocios Internacionales. ¿Por qué? Porque el mundo de Comercio y Negocios Internacionales no es fácil. Porque el mundo además cambia enormemente día tras día porque no leemos con mucha atención qué está pasando en el mundo porque hace unos 20 años y sobre todo en los últimos 10 años ha producido una irrupción en el mercado internacional unos, unos muchachos que, que, que son muchos, eh, que son más bien de, de talla mediana, que tienen sus ojos rasgados y que viven en un país que se llama la República Popular China. La aparición y la irrupción de China y la irrupción poco más tardía, pero también con la misma potencia de la India, está generando un cambio en el mundo en el cual nuestros profesionales de comercio y de negocios internacionales tienen que insertarse. Con lo cual nosotros no estamos pensando el mundo de hoy. Tenemos que imaginar prospectivamente el mundo dentro de cinco años, seis, siete, que es cuando quienes están viéndonos van a encontrar su máxima potencialidad profesional y tienen que estar preparados para ese mundo. No podemos pensar en el mundo del corto plazo. Podemos debatir qué va a pasar con Mercosur, Venezuela, sí, no, no lo queremos, lo queremos, etc. Pero tenemos que ir mirando hacia dónde vamos a ir viendo más allá del corto plazo, más allá que lo vamos a ver en los foros. Es difícil que me aprueben una de Jai, porque es difícil que la aduana de Paso de los Libres me, me libere el contenedor o el camión, más allá de las vicisitudes de corto lo que la maestría está pensando sin descuidar el corto plazo y el día a día, por eso mañana iniciamos, como decimos, con Alfredo una materia que se llama operativa del comercio, es decir, eh, no, no, no es que vamos a teorizar solamente temas y reflexionarlos, sino nos vamos a, como decimos en la jerga de comercio, nos vamos a ensuciar las manos con el día a día de comercio. Pero eh, queremos no perder de vista la necesidad de que se entienda que el mundo es otro, el mundo, en el, cual, el mundo que yo estudié, y que todos los que me están mirando han estudiado, tienen un planiferio en donde el centro del planiferio es Europa arriba y abajo es África. Ese es el mundo que nosotros visualizamos cuando pensamos el planiferio. Ese planiferio tenía que ver con una realidad económico-política internacional, y sobre todo, para quienes estamos en este micromundo del comercio internacional, era el comercio internacional, el comercio norte-norte, el desplazamiento de los países periféricos a partir del año 45, los debates de previsión, los términos de intercambio. Todo ese, ese esquema ha variado enormemente. Si uno tuviese que mirar hoy cuál es el planiferio del comercio del año 2020, tendría que poner el centro de ese planiferio en el sudeste asiático. El centro del mundo es el sudeste asiático, que se va a llevar la friolera del 60% de casi el PBI mundial. Para el año 2017 ya el Fondo Monetario, o el Banco Mundial, o prestigiosos eh, institutos como Discutidos o No, la OMC, etc. Están hablando ya, concretamente, que China alcanza la potencialidad de Estados Unidos en su PBI, en su ingreso per cápita, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en otro mundo. El mundo ya no es el mundo del de intercambio norte-sur. Eh, algunas cifras que, que, que tomé a mano alzada. Eh, si uno toma el año 1985, el intercambio sur-sur era el 24% del comercio mundial. En el año 2010... En el año 2000 ese 24% crece y trepa al 35% del comercio mundial. Es decir, ha cambiado el rol de quienes son los que concentran el centro del mundo. Asia y América Latina, Asia y América Latina, en el año 2010 ya eran el 54% del PBI mundial. Esa potencialidad hacia fin del año 2020 ya supera enormemente la dinámica que pueden tener los países desarrollados. Es decir, el mundo ha vivido en los últimos 30 años un proceso que en silencio no hemos visto. Se han incorporado 500 millones de personas saliendo del círculo de la pobreza y lo hizo la República Popular China en silencio el mundo ha incorporado una nueva cantidad de consumidores, con una dinámica cada vez más vertiginosa en el uso de la tecnología y los productos que usamos. Casi el 80% de los productos que son, usamos a diario fueron inventados en los últimos 30 años. La mayor parte del tiempo que desperdiciamos o usamos lo usamos en productos o aparatos que se han usado y se han perfeccionado en los últimos 15 años. Podemos pensar la vida hoy sin este aparato. Este aparato nos comunica a todo el mundo en, en ínfimas eh, porciones de tiempo. Hoy el mundo se tiene que conceptualizar desde otro lado. Y en ese mundo, y en esa realidad, y en esa y En ese nuevo eje económico que tiene la mayor potencialidad de ahorro mundial, que tiene la mayor cantidad de consumidores, que es este centro en el Asia-Pacífico, nosotros tenemos la vocación de seguir mirando el planiferio sobre el Atlántico. Sobre todo nosotros que estamos acá en esta provincia o en esta ciudad y tenemos tan cerca el Río de la Plata estamos pensando siempre en el Atlántico. Parece todo que indicar que tenemos que, como el dial de radio, ¿no? Es decir, correr, los viejos dial de radio, pero los tipos como yo que tenemos todavía los radios con la aguja, ¿no? Correr la aguja y empezar a mirar el mundo en una, en una visión distinta. Empezar a ensayar. No va a ser fácil venderle. Yo no quiero venderle soja solamente a los chinos. Quiero venderle milanesa de soja. Ya o sea, no quiero venderle. Eh, a, los, a los chinos aceite de soja, o sea quiero venderle otros productos y en eso poder incorporarlo a las regiones, en eso incorporar y la validez de esta maestría es que hay una persona que nos está mirando que está en Tierra del Fuego y piensa esta realidad desde Tierra del Fuego y otra la piensa desde Jujuy y de sus productos, esto es lo maravilloso que esta universidad tiene, siendo la primera maestría que se lanza a nivel virtual y la riqueza va a estar en esto porque esa, esa, ese mundo complejo lo vamos a abordar en los foros y lo vamos a abordar con insistencia con los profesores extranjeros y con los profesores nacionales en, el, en, en, en el, toda la cursada de todas las materias de esta maestría donde hay profesores más que destacados ya asignados en el dictado de cada una con... Eh, las particularidades que cada uno va a tener. Eh, yo entonces simplemente eh, quería poner el acento en el maravilloso, y perdón mi, mi, diría, fanatismo, excepcional oportunidad que tenemos y que la universidad pone a disposición de todos de volver a pensar. Estamos apurados millones de veces para 20 millones de cosas. Apurados por llegar a ningún lado. Yo soy del interior y sé que los tiempos en el interior son más posibles que acá, que tienen más tiempo. Ese tiempo me parece que utilizado en acompañarnos todos en este proceso de tratar de que esta maestría sea empiece sin, sin falsas pretensiones, sino que empiece lentamente a ser un pequeño faro, una pequeña lucecita, y van indicando por dónde es que tenemos que ir transitando lentamente las realidades, creo que es, es todo un desafío y es por lo menos un aleno en lo, en lo personal. Así que yo a todos quienes nos están viendo y que han eh, usado este tiempo, que podrían tenerlo para otras cosas y que nos van a acompañar, les doy la bienvenida. Eh, estamos muy satisfechos por eh, tenerlos como estudiantes. Eh, esto no significa que vamos a ser permisivos en la calidad académica, vamos a ser muy, no digo duros, sino voy a decir exigentes, porque van a hablar bien de nosotros si nosotros somos buenos. Si nosotros no somos buenos, no van a hablar bien de nosotros. Nosotros queremos que hablen bien de nosotros, porque es lo único que les asegura a quienes estén cursando que si esta maestría tiene el sello de la Universidad Nacional de Quilmes, tenga una maestría de calidad, con lo cual el profesional también va a ser de calidad, con lo cual es en beneficio de ustedes. Eh, este es, digamos, el desafío y esperemos que podamos cumplirlo todos. Eh, le doy la palabra a Alfredo para que nos relate y nos ilustre algunas modalidades de eh, la maestría. Bueno, muchas gracias. Gracias, eh, sector por tus palabras, a Miguel, por la presentación a todos los presentes por acercarse en este momento, esta hora, y particularmente a todos los que nos están siguiendo vía conexión, vía el portal de la universidad, sea docentes, maestrándose especialmente, eh, público interesado, que también hemos hecho la, la difusión para que no solo esté esto convocado a, a quienes estamos principalmente interesados, sino la idea es abrir también... Este, esta especie de, de clase abierta o presentación, en este caso particular, abierta. La idea es también a futuro, eh, estamos pensando junto con Héctor, eh, con la Secretaría de Postgrado, eh, en continuar trabajando con este tipo de, de modalidad, la cual eh, no solo consideramos que va a enriquecer a, a, al conjunto de, de los maestrandos, de los docentes, ...que van a, a poder transmitir sus experiencias, conocimientos, inquietudes... ...el planteo de debates conjuntos, colaborativos, ¿no? sus, eh, Que estén cargados de, de, de interrogantes también que a lo mejor van a quedar... ...y que con el tiempo se van a ir eh, resolviendo, ¿no? Y, pero que también haya... Eh, ...que esto sea también transmitido hacia, hacia el conjunto de la ciudad. Eh, esta es una herramienta, bien decía Héctor... Que, ...que tiene un potencial muy, muy, muy, pero muy grande... ...que no solo abarca al, al ámbito y al territorio de la República Argentina... ...sino que esto es incalculable. Eh, esperamos eh, en el corto y mediano plazo también convocar a, a maestrandos... De, otra, ...de otros hemisferios y otros países de América Latina en particular... ...por una cuestión delimitante del, del idioma... Y, y también estamos pensando en hacer grandes esfuerzos para, para, para llegar a esos lugares, no solo también convocando, como bien decía Héctor, a, a especialistas y referentes de, de otros países, sino también acercando esta propuesta que creemos y confiamos de excelencia, eh, para bueno también nutrirnos de, de esa gente que va a, a generar un aporte también a, la, a esta maestría. Eh, Quiero también agradecer en particular, bien lo decía Héctor, a todo el equipo de, del área de comunicación, de, de servicios informáticos, de la Secretaría de Posgrado, lugar donde bueno, he estado un largo tiempo, eh, donde nos han ayudado eh, a, a poder hacer posible esta transmisión y también vamos a incorporar eh, esta modalidad de aquí en adelante eh, a lo largo de, de toda la maestría, de, de todos lo, lo, los trimestres con los que vamos a ir dando la, las materias y también en términos metodológicos de lo que es la maestría, estamos pensando en hacer eh, convocatorias presenciales. Consideramos que más allá de que la maestría está suscripta como una maestría bajo su modalidad virtual y así la hemos presentado y eso también quiero dar la noticia a todos los, los presentes, eh, hemos presentado la maestría ante la CONIAU, en este momento se encuentra en proceso de acreditación, esperamos y confiamos, eh, porque eso ha sido un trabajo muy arduo de todos los que forman parte, docentes, en particular que lo hemos seguido muy de cerca para que nos entreguen toda la, la información que necesitábamos para poder presentarla, a la gente de la Secretaría de Postgrado que estuvo a la altura de ese desafío, eh, un planteo muy, digamos, eh, Profesional en cuanto a su gente, porque no solo esta maestría se presentó, sino se presentaron otras 11 maestrías, 12, Alejandra me corregirás, algo así fue, todas juntas y logramos llegar a, con el tiempo que, que nos exigía el Ministerio de Educación y la CONIAU. Y bueno, eso es, es un, no es un dato menor, eso. Eh, quienes están haciendo esta maestría eh, por el deseo de hacer también carrera académica van a poder también tener ese aval. Que les otorga el tener una maestría acreditada por la CONIAU, porque eso requiere un nivel de eh, exigencias de cuidados en los detalles no sólo en, en, en lo académico sino en cómo se plantean todos los desarrollos pedagógicos didácticos el material la continuidad y la actualización de los materiales que vamos a ir eh, presentando en cada uno de los años eh, también es importante el cuerpo docente ¿no? que, que conforma y la estructura que está por detrás de la maestría y eso bueno es un sello distintivo frente a otras propuestas en las cuales vamos a estar eh, jugando de, de par en par. Eh, la maestría ya van a. seguramente han tenido los maestrandos un contacto con, con Leandro Mardin, que es nuestro tutor. También, posiblemente, próximamente, van a estar con Lucas Valiente, que es otro de nuestros tutores, que, que se va a estar incorporando, esperemos, en el, en el corto plazo. El, bueno, la idea es que en los periodos que tenemos van a ser seis periodos eh, que vamos a tener desde este momento, desde el día de mañana en adelante, de alrededor de dos meses y unas dos semanas. Son diez clases con las que vamos a, a ir encontrándonos, claro, módulos, eh, en la última clase de semana, son diez, cada una de las clases es por semana, la idea es poder coordinar para encontrarnos en, en el Instituto IDES, que queda en la Ciudad de Buenos Aires, o acá en la Universidad, eso lo vamos a ir definiendo eh, las últimas, al último mes prácticamente, obviamente no es obligatorio por cuestiones que, que, ...que se dan por entendidas... ...de cuestiones de, de traslados... ...pero bueno, hay mucha gente... ...que a lo mejor está interesada... ...y obviamente nosotros estamos más que interesados... ...en poder conocerlos personalmente... ...en poder intercambiar... Eh, ...palabras en una clase más tradicional... ...y esa es un poco también la riqueza que tiene... ...el hecho de que las personas... ...se vuelquen a hacer maestrías, especializaciones... ...doctorados... ...porque ahí se generan ciertas... Eh, ...sinergias idas y vueltas, el contacto con pares, eh, el poder compartir experiencias desde otra perspectiva, ¿no? Y no podemos garantizar que esas instancias presenciales podamos desarrollarlas siempre y en todos los casos bajo esta modalidad, también porque no vendría nadie, seguramente por una cuestión de comodidad, no, no es por eso, pero particularmente porque la idea es que esas personas puedan congregar en un mismo espacio y bueno, si está la posibilidad de hacerlo tecnológicamente, lo vamos a hacer, eh, lo veremos con el tiempo eh, y viendo cómo es la dinámica de cada uno de los eh, maestrandos en cuanto a ese compromiso de poder acercarse eh, en las instancias presenciales. Eh, nosotros destacamos, agradecemos la elección que han tomado de, de elegir esta maestría, eh, particularmente siendo este el primer corte, eh, lo cual eso destaca eh, la expectativa muchos en estos días y yo estuve intercambiando emails con algunos maestrandos eh, me decían eh, esperamos poder volcar eh, todo el compromiso y ser, y ser claros en el compromiso las expectativas que tenemos incumplir eh, eh, las de ustedes no es al revés eh, esperamos nosotros poder cumplir las expectativas que ustedes tienen sobre esta maestría esta universidad por el equipo que hemos conformado el haber podido convocar a Héctor eh, el poder también tener un comité académico de excelencia y, y obviamente los docentes que también nos han acompañado han sido una reiterada cantidad de reuniones que hemos tenido con muchos de ellos personas muy destacadas muy reconocidas y la verdad han apostado también a esta, a esta maestría eh, un detalle más que tiene que ver con la metodología de la, de la maestría. Eh, al, al llegar a la clase 10, los estudiantes, los maestros van a, van a tener alrededor de 3 o 4 semanas para eh, desarrollar cada una de las actividades finales de cada uno de los módulos o materias. En ese periodo van a tener entre 2 y 3 semanas para eh, poder evacuar todas las consultas que tienen con, ...con los docentes a cargos, al frente de, de, las, de las materias... ...y eh, después de las tres semanas van a iniciarse otros tres módulos... ...con los cuales es importante que todos traten de llevar... ...esto obviamente no hace falta que se los diga, pero me veo en la obligación de, de, de solamente mencionarlo... ...de llevar las cuestiones eh, que se plantean para cada una de las clases, los foros, las actividades para poder así, al cabo del mes que vamos a dar como plazo para que ustedes puedan desarrollar cada uno de, las, de los trabajos finales, poder llegar bien y poder avanzar y empezar con los nuevos módulos que dan comienzo. Hemos estructurado las 14 materias en, en tres eh, materias en cada uno de los, de los periodos, para no sobrecargar, ya sabemos que tres es mucho pero eh, es posible de, de poder llevar más aún con la experiencia que ya tenemos en esta, en esta modalidad. Eh, esperamos que bueno, cualquier inquietud, cualquier aporte que quieran hacernos, están los canales abiertos, sea desde el correo electrónico, eh, vía telefónica, a través del tutor, de los propios docentes también. ¿eh? La idea es que esto plantea una comunicación horizontal en donde los estudiantes cuando gusten pueden comunicarse, sea con el director de la maestría, conmigo personalmente, con algún integrante de la comisión académica también, si así lo desean, elevar alguna propuesta, lo pueden hacer y bueno, y con el conjunto. Esperamos que, que haya mucha participación que nos transmitan sus experiencias, que sabemos que todos cuentan con... Yo estuve analizando, viendo junto con el Comité Evaluador, en el momento de la, de la incorporación y la aprobación de cada uno de ustedes, que es muy heterogénea la, la experiencia que cuenta cada uno. Hay más o menos un 78% de graduados... ...de nuestra carrera de comercio internacional, tanto de la presencial como de la modalidad virtual... ...más en la modalidad virtual que presencial, y eh, el resto de los maestrandos... ...estamos hablando de contadores, licenciados en la administración... ...con lo cual también es interesante conocer la experiencia que tienen cada uno de, de, de ustedes eh, en, en su campo profesional...